Ligues a donde ligues, vayas a donde vayas, siempre te encuentras la huella de tu profesión. O de tu futura profesión, si aún estás estudiando allí. Sin embargo, no siempre podemos llevar en nuestros bolsillos o tener justo a lado nuestro los ordenadores que nos consiguen llevar a la luna, o que, con los que incluso hemos erradicado enfermedades. Vale, vale, muy bien, pero los ordenadores consumen energía y además contaminan, y bastante. Eh, los supercomputadores antes se podían contar con la mano, pero han aumentado a gran escala. Hemos venido aquí a uno de los centros de procesamiento de datos más grandes de La Rioja. Concretamente, este de Arsis puede abarcar unos 10.000 servidores. En estos servidores se gestionan unas 230.000 páginas web o 1,5 millones de cuentas de correos electrónicos. En total, solo en capacidad de almacenamiento se gestionan 2.800 terabytes de datos, lo que equivaldría a 2,5 billones de páginas de texto o 600.000 DVDs. Esta compañía fue creada en 1996. Actualmente son los líderes del mercado español y cuentan con 1,6 millones de servicios activos y más de 2.900 clientes. Desde 2015, el centro cuenta con suministro energético procedente de fuentes 100% renovables. A pesar de que gigantes como Amazon y Google tengan muchos datacenters, de datos, muchos de ellos son no contaminantes. Amazon afirma que en el año 2018 consiguieron llegar al umbral del 50%, incluso superarlo, en su uso en energías renovables. Por otro lado, hay que dejar claro que Google es la reina de esto. Es conocida por implementar, hacer investigar, financiar algoritmos verdes y todas sus fuentes de energía son verdes, en sus data centers, en su famoso campus de California, etc. etc.